Bienvenidos amigos a este nuevo Café Consciente, hoy estamos hablando sobre resiliencia Acuérdense que estamos en vivo también a través de Paradigma Radio de Tabo en Colombia, en Bogotá Así que bienvenido también a todos los oyentes que están interesados en este temazo de la resiliencia Yo voy a contar brevemente, para hacer esta introducción voy a contar brevemente lo que me pasó a mí Primero, antes que nada voy a saludar a, como verán aquí, quienes están viendo por YouTube la repetición Ahora tenemos a Tania Placo, a Tony Moreno, a Cabo, aquí abajo a la izquierda, Pat, por el medio, Débora y Jessica, que hay aquí. Hola. Muy bien, Débora. Así que tenemos a todos que ahora... En breve podrán ir comentando cada cosa que hacen, acuérdense que las intervenciones las hacemos de uno a dos minutos para mantener la fluidez en la conversación, que esto es un café consciente, un lugar donde tomamos un cafecito, un tecito y conversamos, armamos espacios de reflexión entre colegas, amigos, etc. Yo voy a empezar brevemente contando qué pasó, a ver, espera que intento activar esto, ahí. ¿Qué me pasó a mí? A mí hace... Muy poquito, yo enter, fuimos a enterrar, iba a decir a mi papá, en realidad no lo enterramos, sino que lo cremamos. Eh, toda la vida le tuve miedo a la muerte de mi papá. ¿Por qué? Justamente porque eh, yo chocaba mucho con mi papá, tenía ese problema con, con la autoridad del hogar, por diferentes cosas, ¿no? Por, por cosas que no viene el caso a contar ahora. Pero... Lo que me sucedió a mí fue justamente eso, que toda la vida teniendo un miedo a algo, y sucedió mucho antes de que yo lo esperé. Generalmente pensamos que las personas se nos van a morir, nuestro papá, nuestra mamá, incluso nuestra pareja, se van a morir dentro de 20 o 30 años, ¿no? Imagínate ahora, si yo te hago esa pregunta, ¿vos cuándo me vas a decir o okay, que vos te vas a morir? ¿Cuándo lo decís? Y mínimo 30, 40 años más, 20 más, depende de la edad, tengo 50, me muero a los 70, 80, 90. Lo que le pasó a mi papá es una CB que sucede en el menos del 4% de los casos fue muy muy violento la CB y sucede eh, en uno de cada millones y millones de casos um, la verdad que yo esperaba que, que tener mínimamente si él tenía 64 años esperaba que tener lo que sé yo 20 años más tal vez mínimo 10 años más y la vida la vida te, tiene eso, ¿no? La vida tiene que cambia de un día para el otro, cambió, y vos te encontrás como diciendo, ¿y ahora qué hago, no? O sea, yo no esperaba esto, no estoy preparado. Um, yo creo que si no hubiese tenido las herramientas que, que aplico, que enseño, que, que todos nosotros los que estamos acá, los coaches, los, los que hacen liderazgo, que si, no, si yo no tendría las herramientas esas, yo creo que todavía estaría llorando por el suelo, porque la verdad que es muy fuerte que se te muera un padre, que es muy fuerte que se te muera una madre, quien, quien ha pasado lo, lo debe saber, y a veces también las separaciones son muy fuertes, cuando se te muere por ejemplo cuando se te muere un hermano, una hermana, ni hablar un hijo, yo creo que debe ser mucho peor, o cuando rompemos una relación, de esas relaciones de toda la vida, una relación donde estamos toda la vida y nos separamos, es muy difícil seguir adelante, por eso de eso vamos a hablar hoy, yo voy a hablar desde de mi experiencia, desde lo que ya aprendí, de las herramientas que a mí me ayudan todavía hoy, Imagínate que a mí me trajeron las cenizas de mi papá hace una semana, o sea que todavía hoy yo estoy en ese proceso, estoy acompañando también a mi mamá. Entonces puedo hablar de desde mi experiencia, y cada uno acá va a ir contando qué le pasó y cómo salir adelante, cómo hacer, más que nada, el, el, la persona resiliente lo que hace es transformar. No, lo que hace no es descartar, no es olvidarse, no es taparlo, no es distraerse, aunque distraerse es una de las herramientas, lo que hacemos es transformar lo que nos pasa para poder salir adelante de una forma sana. Esa es la clave, de una forma sana Así que vamos a arrancar acá Hay un panel de expertos calificados internacionalmente Vamos a empezar de arriba para abajo Tenemos... Eh, o, o como quieran, vamos a hacer al revés No voy a presentar nada Vamos a hacer al revés Cuando empiezan a hablar se presentan y listo ¿sí? eh, Acuérdense las intervenciones de uno o dos minutos Y si quieren, si quieren pueden levantar la manito antes de hablar Abajo está la opción para levantar la mano si no, no es necesario. Si ven que más o menos se van acomodando, no es necesario. Pero si ven que les cuesta entrar para hablar porque no quieren interrumpir al otro, hacen clic en levantar la manito y listo. Así que, eh, yo quiero que empiece hablando mi amigo Tony, que la tiene que me encanta cómo habla Tony. Así que, Tony, nos pisamos, ahí está. Tony. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, gracias, Marco, primeramente por la invitación. Y bueno, me presento brevemente, soy Tony Moreno, para aquellas personas que no me conocen, de la ciudad de Monterrey, en México. Somos coach de vida y coach ontológicos, además de dedicarnos por ella a brindar capacitación a empresas y conferencias eh, motivacionales. El tema que nos ocupa el día de hoy de la resiliencia es algo, pues, realmente las personas con que considero yo personas, personas con carácter que saben y que tienen la capacidad para afrontar esas adversidades o para afrontar aquellas tragedias o traumas por las que han estado atravesando. Realmente, realmente para mí ser resiliente no significa eh, que, no, no propiamente, que no sientas un malestar, un dolor emocional este, ante las adversidades que se presentan, sino que más bien, por ejemplo en el caso de, de, de nuestro amigo Marco, la muerte de un ser querido, eh, o la pérdida, por ejemplo, de algún trabajo, o por tener problemas financieros, esos tipos de sucesos eh, tienen un gran impacto en las personas, y luego esto hace que, que al saber trabajar con ellos, reúnan ciertas habilidades o ciertas características en específico, de las cuales, pues bueno, ahorita me gustaría hablar, pero ahorita hago tiempo. Vale, bienvenida a Nilda, que acaba de ingresar, Nilda Ordaneta. Acuérdense que los, los miércoles la tienen a Nilda eh, también haciendo un webinario muy interesante, una, una, una conversación interesante entre diferentes eh, expertos. La pueden escuchar también en Paradigma Radio. Eh, ¿Quién sigue? Adelante, ¿eh? todo suyo. Estamos en una mesa de café, cada uno puede charlar, comer media luna. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Activa, Pat. Espera que te activo yo, para. Oh. Dale. Hola, ¿cómo están? Eh, espero que se encuentren muy bien los ponentes. Eh, también le mando saludos al público. Mi nombre es Patricia Hernández Carrillo. Soy mentora en el ámbito del desarrollo personal. Ahora ando en Hermosillo. vivo en Las Vegas, pero voy hacia mi tierra porque precisamente este tema también me toca hoy, ya que mi perdón, mi padre está hospitalizado y también estoy pasando por una situación algo difícil. Sin embargo, eh, creo que la resiliencia solo la disfrutamos como un 2% de la población, en la cual el, el resto de la población es, es algo complicado para ellos entenderlo, y por ello eh, nos pueden tratar o de insensibles o, o de personas que somos frías, o de personas que no nos importan las situaciones que, que están pasando, este, sin embargo eh, para nosotros el enfrentar las situaciones va más allá de solamente sentir, sino también es entra mucho, el, una persona resiliente entra mucho el plan. Ok, ¿a mí de qué me sirve estar llorando? ¿De qué me sirve estar sentado? Si no puedo aportar nada, pues mejor voy a aportar de, de la manera en la cual yo pueda funcionar. Si, si en mi caso, ahora que mi padre está hospitalizado, yo no soy las manos de los doctores, yo no estudié eh, medicina, yo no sé nada de lo que puede lo que puede suceder en un segundo. Sin embargo, eh, sé que se necesitan cosas, sé que necesita dinero, sé que se necesitan eh, otros movimientos en los cuales yo puedo aportar o apoyo moral igual hacia mi familia, que, que de bien eh, va a haber dos, tres personas que no lo tomen igual. Este... Igual cuando me separé, eh, fue algo para las personas, fui muy insensible porque llegó el... ¡Ah, estoy confundido y no sé si se me acabó el amor! ¡Ah, ok! Si estás confundido, con eso me basta. Ahí nos vemos. ¡Saludos! <risa> eh, eh, dije yo, eh, todos me decían, ¿y qué pasa? ¿Por qué no lloras? ¿Y por qué voy a llorar si se si quiere ir? Pues que se vaya no pasa nada la vida sigue tengo una hija que darle de comer tengo que tengo cosas que hacer hay que planear al más allá <ríe> eh, desgraciadamente la resiliencia se puede mezclar a que el, la población que no que no la ha desarrollado porque es algo que se puede desarrollar eh, te juzguen te juzguen de fríos te juzguen de insensibles. gracias eh, gracias Pat sabes que eh, voy a, antes de, de dejarla de vuelta, que sigan hablando, ¿no? Por supuesto, cada uno habla cuando quiere, levanta la mano o no, si les cuesta entrar para no interrumpir a los demás, ahí sí, utilicen si quieren levantar la manito, abajo está el botón. Lo que dijo Pat, de, de que nos tratan de insensibles, ¿no? Sí, nos tratan de insensibles. A mí me pasó incluso con gente cercana que calculaba que porque yo estaba medianamente bien, eh, no me importaba, ¿no? No me importaba. A ver, ¿quién es? Dania, te voy a silenciar un poquito, porque te hace ruido el mic. Eh, no me importaba, ¿no? No me importaba, eh, no, sos, sos un, incluso me han tratado un poquito mal, o por qué vos no haces tal cosa, por qué no haces tal otra, eh, Anda vos, que, cosas así. Me pasó también que justo me salió el viaje a Perú, y me voy a Perú y claro, para la gente que está acá, yo estaba de fiesta, ¿no? Pum, pum, pum que más o menos tenía razón, yo estaba de fiesta, pero eso no quiere decir que a mí no me importaba lo otro, son dos cosas completamente diferentes. En, yo creo que nosotros en algún momento te pasa eso por la cabeza. De todos modos lo tenés que pasar. De todos modos tenés que pasar por ahí. ¿Qué vas a hacer? De todos modos tenés que pasar, no hay forma de evitarlo, no puedes evitarlo. Entonces si vas a pasar, por lo menos que sea ganando algo. Esa es la característica del resiliente. Una persona que no solo sale, no solo pasa, sobre, se sobrepone, sino que dice, ok, a ver qué me llevo. Ya que tengo que pasar, venga, o no. Aunque llores, aunque te haga mal, aunque haya días que no dormí yo hace tres o cuatro días me desperté llorando, está mi post breve que dice me desperté llorando porque estaba soñando con mi papá, pero de todos modos hay que pasar. Así que bueno, eh, Nilda, ¿cómo estás? ¿Todo Bien. Bienvenida, activen sus cámaras para que no queden las, las imágenes ahí feas, <ríe> prefiero que activen la cámara. Yo, eh, Marco, le sí. mandé un mensaje ahora mismo por el chat a todos, que ruego me disculpen, no hoy sí estoy bonita, pero <ríe> no voy a ponerle el video porque tengo una ah, conexión te... muy estable, y se me cae cuando pongo el, me ha obligado a salir dos veces, esa es la razón por la que no está el video, a, a pero... Pe, pe, pe, pero aquí. A no, Tavo no se lo, lo perdonamos Tavo... Un la hora. Tavo tiene que estar sí o sí, porque fíjate que está con gel, se peinó todo, así que Tavo tiene que activar la cámara. No puede ser. ¿Qué? Hoy, hoy, sí me arreglé, hoy sí me arreglé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repetí? Hoy sí me arreglé, hoy sí me arreglé. Hoy sí, ¿eh? ¿Qué nivel, eh? Dijo, claro, dijo, pará, yo en la radio En la radio no me ven, pero en Zoom me ven Así que mejor me preino Y no solamente se arregló, sino que hoy No anda con la cara pintada, como andaba el otro día A cuenta de Halloween y todo entonces Hoy tiene cara de serio cuánto? Hoy tiene cara para que le creamos lo que dice <risa> digo, Este este es mi amigo, el mentor no, Digo, mirá, no, mirá no. cómo está disfrazado A vos te parece <risa> Además que era media cara, entonces pues, media cara me creían Y la otra no Claro cuando, ibas, cuando si ibas a hablar con un policía le hacías así, ¿no? Hola. <risa> no sé dónde queda tal dirección. Deje Ni no si no otra Claro, y si quiera fiesta, de este lado. Eh, lo que les quiero tirar la pregunta abierta, ¿no? Obviamente para todos. ¿Cómo, cómo superaron sus, sus duelos? ¿Cómo superaron sus pérdidas? O, por ejemplo, cuando te, te dejaron, te echaron de un trabajo que es también bastante traumático, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron? Acá Nilda levantó la manita, así que adelante. Espera, uy, espera que te active yo y... para Ahí está, dale. Eh, la verdad creo que <risa> tristemente tengo un ejemplo para cada cosa, cuando me echaron, cuando me, me separé, cuando mi papá se murió, tengo casi que un ejemplo para cada cosa, pero digamos que, que no es fácil, obviamente, pero yo recuerdo cuando papá murió, ya hace muchísimos años, yo tenía apenas 26 años para ese entonces, y ya de antemano tenía, pues sin saber lo que la palabra resiliencia significaba, lo más mínimo, creo que la actitud era innata, ¿no? Yo eh, tenía una actitud que mucha gente criticó, incluso en algún momento, este, hasta me estaba riendo en la funeraria, la gente decía, bueno, hasta esta no le duele. Eh, creo que para muchos de nosotros la risa es hasta un mecanismo de defensa, es lo que es yo adopto quizás actitudes que parecen desinteresadas, que parecen... Eh, pero pero eh, yo no sé, yo y esto solo pregunto a ustedes, porque es un tema que yo realmente no he estudiado, dirían mentiras, y, y Marco eh, decía el otro día que yo soy coherente porque no hablo de lo que no he vivido, y la verdad no lo he estudiado, no no lo he vivido desde la conciencia de lo que la palabra significa, solamente les estoy contando mi experiencia para que ustedes, más bien, que si la han estudiado, me... Me, me, me hagan el feedback, y es que en mi momento pues mi, mi postura era simplemente eh, como una eh, tranquilidad relativa que me permitía era pensar conscientemente en lo que yo tenía que hacer, eh, ese caso por ejemplo de mi papá fue muy duro, eh, muy inesperado, fue muy de repente, una cosa que, que no podíamos anticipar, muy nos golpeó mucho como familia, pero lo único que yo pensaba eran todas las otras cosas que había que hacer, sí precisamente por ser tan inesperado, habían demasiadas cosas que no estaban arregladas, demasiadas cosas que habían que resolver, que funerarias, que el entierro, que la plata que avisarle a la gente, que atender a los que venían, o no sea, yo no sé cómo se llama eso, pero en mi caso soy una persona que eh, vivo las emociones al máximo, los que me conocen saben que soy puro fuego, puro volcán, pura dinamita, pero que en momentos muy muy duros lo que hago es tener una gran calma que me permita eh, racionalizar lo que está pasando al extremo de encontrar soluciones y respuestas inmediatas a lo que son necesidades inmediatas dentro del momento, ¿no? Que no significa que no vivo mis pasiones, mis dolores, mis tristezas y que, y que mi duelo lo viví, como yo creo que debemos vivirlo todos, ¿no? Llorando muchísimo, porque el llanto cura el alma, porque el llanto san heridas, porque... El, eh, es, una, es el primer gran paso del duelo, pero que al mismo tiempo implicaba acción. Bueno, no me puedo quedar en el llanto, tengo que hacer cosas para salir de esto, para apoyar a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les cuento mi experiencia y ahora ustedes le ponen nombre a eso, los que saben. sí Nilda, eso es parte de lo que es la, la resiliencia. Yo también me acuerdo cuando me separé, eh, mi, hermano estaba muy, mi hermano vivía conmigo y estaba muy preocupado, me decía... ¿Qué nada, tienes? Nada. ¿Cómo que no tienes nada? ¿No? ¿Y por qué no lloras? ¿Porque voy a llorar? ¿Quién se murió? Eh, no, pero te estás separando. ¿Qué, ¿Qué te sientes? ¿Qué? ¿Te crees la señora felicidad o qué? Y yo, no me creo, soy. Y me decía, no, pero no, no no es normal lo tuyo. Claro, el dolor sí se vivía, el dolor sí, se, sí enmarcaba la situación. Sin embargo, el ser resiliente te hace pensar el más allá, el mirar hacia el futuro y actuar rápidamente. Actuar rápidamente porque las cuentas iban a empezar, porque mi hija iba a empezar a pedir leche, pañales, Era los 11 meses de mi hija, entonces era una situación en la cual si me daba el lujo de sentarme a llorar, yo no iba a tener para el mañana. ¿Y qué tenía que hacer? Trabajar duro, esforzarme, y, y gracias a Dios, ahora, después de cuatro años, agradezco el haber tomado esas, esa situación con esa con esa fuerza. Es cierto lo que, lo que ustedes dicen y lo que yo menciono con respecto a las demás personas, jamás lo van a entender, a menos que desarrollen esa habilidad, porque la resiliencia se puede desarrollar a través de realmente tomar eh, conciencia de qué es el papel que te corresponde en el momento en el que estás ante una situación negativa. Si tú puedes aportar, si tú puedes mejorarlo, si tú puedes a, a ayudar, ok, está bien, aporta. Pero si tú no puedes hacerlo y solamente estás estorbando con tu llanto, porque comúnmente las personas que están pasando un duelo no lloran por la por la persona que murió o por la persona a la que pierdes o por, la, por eso. Lloras por las situaciones y las emociones que tú traes dentro de ti. Eh, ese sería todo otro tema, ¿no? Entonces, eh, eh, debes de aprender a creer en ti, debes de aprender a desarrollar ciertas habilidades que son las que te van a aportar para esto de la resiliencia. Sabes que me hiciste pensar en otro punto? Porque cuando estoy en la clínica, que yo estuve, estuvimos 48 días ahí, ¿no? Con mi papá que estaba en, en coma. Y más o menos unos 40 días de los 48 él estuvo en Sala Común. Sala Común donde la gente de, en piso se llama acá, no sé cómo llamarán en otros países, donde, donde están las personas que medianamente se supone que van a, a estar bien. Y más o menos 8 días o 10 estuvo en terapia intensiva, donde se supone que está la gente que más o menos no va a estar bien, o que está muy muy dañada, ¿no? Perdón por el humor, así que hasta en estas situaciones me sale el, humo, el humor, soy así. A veces, a veces tiro cosas que voy a decir, no, no puedo, pero bueno. Eh, y lo cierto es que en ese momento vi, vi gente, por ejemplo, había un flaco que estaba tirado en la cama y no se podía mover, estaba duro, y decía, Ay, me duelen las piernas. Todo lo que decía era eso, mucho más lento de lo que lo dije, de una forma letárgica, y el tipo duró tres días, y murió. Claro, tenía, tenía un cáncer esparcido por todo el cuerpo, y en esos tres días, que yo fui un par de veces a cuidar a mi papá, ves gente que viene, se amontonaban alrededor de él, encima que el tipo no podía respirar bien, mirá lo que es, lo que dice Pat con esto, no encima que el tipo no podía respirar bien, gente alrededor de la cama de él mirándolo así, yo digo, ¿por qué, no, ¿por qué no lo mirás y después te vas? O entraban y le decían, hola, ¿todo bien? Le decían, ¿Qué? yo me quería morir, yo te juro que hacía así para no hablar, me tapaba la boca, porque digo, ¿cómo le vas a preguntar si todo bien? decir otra cosa, pensá lo que estás diciendo. Pero más importante que nada lo que dice Pat hay que identificar cuál es tu papel para mejorar la situación. Yo más de una vez se lo dije a mi mamá, mi mamá me dice algo, no, aunque mi mamá no me dijo nunca nada, pero le decían otras personas y ella me decía a mí, yo le digo, mira mamá, no sirve de nada que yo haga X cosa, yo tengo que estar haciendo esta, Y, porque no sirve de nada. Por ejemplo, íbamos a la clínica y <coughs> alguien tiene el vibrador y le está vibrando el celular o la tablet, Iba, íbamos a la clínica y se los podía ver a mi papá, se los podía ver en terapia intensiva 30 minutos, de los cuales a veces incluso eran menos, íbamos tres personas, yo digo, ¿para qué queréis que vaya? que lo voy a ver? ¿10 yo? ¿10? ¿10? Mejor me quedo haciendo algo que yo sé que es útil y que lo vaya a ver una o dos personas nomás, por ejemplo. Es uno de los varios casos que, que encontramos que llorando... No, no sumás, no sumás, al contrario. Y después está también la otra, las personas que te dicen, por ejemplo, que le dicen a la persona que está lastimada, que le dicen no llores. ¿Y cómo que no llore? déjala que llore, tiene que llorar. La persona que está sufriendo tiene que llorar porque de esa forma desahoga la, la tensión emocional que está acumulando. ¿Me, ¿Me explico? Entonces sí tiene que llorar. No me, no me extiendo más. Eh, adelante, ¿eh? Todo suyo. Llegó Miguel Martín ahí, con el fondo verde. Levanta la manito Nilda. Adelante, Nilda. Mira, yo me alegro que, que haya dicho eh, eso último, porque pareciera, eh, para quienes nos escuchan, que eh, la resiliencia se parte de no expresar emociones y decir, bueno, no puedo llorar, porque con llorar no resuelvo nada. Hay mucha gente que nos está escuchando, de pronto nosotros podemos entender lo que significa para cada uno de nosotros ese, no estoy llorando porque puedo hacer otras cosas, y canalizo mi emoción a través del hacer otras cosas. Y esa es nuestra forma de canalizarlo, pero no significa que llorar no resuelve nada y no significa que las personas no pueden expresar abiertamente eh, el llanto y la emoción, porque eh, lo importante de esto es que ese llanto no, no, no paralice y lo importante es que de alguna manera te conecte con el hacer, pero... Pues no sé, yo debo ser muy respetuosa, porque no todo el mundo tiene la capacidad de decir, yo no voy a llorar porque eso no es útil, ¿sí? Eh, y yo que soy que trabajo tanto el tema de inteligencia emocional y que trabajo tanto el tema de las emociones, debo entender que yo no puedo suprimir la emoción, y no, por lo tanto tampoco puedo necesariamente evitar el llanto, porque el llanto a veces sale solo. A veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado por, por tristeza, por rabia o por, o por alegría, se sale la lágrima. Es decir, de alguna manera... Eh, esas son reacciones químicas del organismo que provienen de unas emociones muy fuertes entonces no siempre podemos decir no, no va a salir la lágrima yo lo que quiero con esto es sin menosprecio, o sea, sin, sin llevar la contraria de lo que han dicho pero sí creo que nos está escuchando mucha gente para quien la lágrima es incluso sensata en ese momento ¿no? Eh, entonces lo que yo pienso que que lo que no puede es permitirse, ya desde la inteligencia emocional, no permitirse que la emoción se vuelva un sentimiento tan grande que nos arrope de tal manera, nos secuestre emocionalmente el pensamiento y no podamos reaccionar a un montón de cosas que efectivamente después tenemos que hacer, ¿no? Eh, pero sí es importante entender que en este punto, de pronto la persona, la mejor reacción puede ser no decir absolutamente nada y sentarse al lado de quien está llorando mucho sin decir absolutamente nada y estar ahí. No necesariamente tengo que salir y resolver problemas, ¿no? Simplemente puedo estar ahí al lado y, y, y soy su pañito ahí para que llore arriba de mi hombro. Y eso es tan importante o más que ir a resolver problemas. Entonces, yo creo que lo que Marcos ha dicho es algo que yo sí quiero rescatar. Al final del día, en estos procesos, y todas estas pérdidas deben ser vistas y, y trabajadas desde duelo a pesar de que no haya muerto nadie, ¿no? Eh, perder a un amigo que se fue de viaje, o, o una pareja, que, una relación que terminó, todo eso se vive como duelo. Y lo que yo sí creo es que cada uno debe entender cuál es su rol, no solamente en, la, en, el, en lo que se está viviendo, sino en cada momento que se va presentando, porque el duelo tiene muchas etapas. Y en un mismo día yo podría estar jugando tres o cuatro roles diferentes, Sí, entonces es minuto a minuto estar evaluándose y decir qué puedo yo hacer ahora que sea realmente productivo para mí y para quienes me rodean. Y si eso es echarme a llorar con la persona que está llorando, pues me echo a llorar con la persona que está llorando. Sí, sí Nilda, de hecho yo te, yo te apoyo con lo que tú dices, ¿Pas? Eh, ¿Pas? comentar... Ah. Le damos Man. un segundito, perdón, le damos un segundito. Eh, iba a decir dos cosas, una, que había, yo quiero saber si ustedes ven quién levanta la mano, ¿lo ven ustedes? No. Ah, no lo ven, bueno, arriba a la derecha tienen Speaker View y Gallery View, que supongo que en español está como... Eh, vista del hablante, dice. Eh, vista del hablante, <risa> está muy en indígena, pero bueno. Vista, pues del, indígena, hablador. vista del hablador, gracias, y eh, Galería supongo, ¿verdad? Cuando no me sale a mí. Cuando se ponen en galería, ¿ven lo de las manitos? No. No, tampoco, no. entonces lo veo solo yo, lamento. Bueno, entonces debo decirles que levantó la mano Débora y después Tania. Y después vas vos, Pat, ¿te parece? Sí. Eh, Débora, adelante, Debo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Débora Raquítez, soy coach ontológico. Vivo acá en Buenos Aires, en capital federal. No y me parecía que lo primero que había que decir era que la resiliencia es una capacidad como tal cada uno la desarrolla o como la tiene como la puede desarrollar eh, yo bueno pensaba en varias circunstancias de mi vida donde eh, el dolor se había plantado y en cada una mi capacidad se desarrolló de una manera diferente eh, en general, con mucho humor, y eso es lo que a veces hace que la gente nos mire mal. Pero para mí es más muy, muy operativo el humor. Yo a través del humor puedo hacer, en vez de quedarme sin hacer. Y me parece que hay mucha gente que si puede desarrollar esto para poder hacer, puede salir de ese lugar del dolor que atraviesa y que paraliza. Eh, eso... Tengo un ejemplo, muy poco feliz quizás, pero bueno, ya que hablamos de muertes de padres, mi papá falleció cuando yo tenía 11 años, y él tenía 35. Después de una larga enfermedad, eh, fallece y volvemos, retomamos la vida casi normal, si podría decirse de una manera. Lo primero que yo hago al entrar en mi casa nuevamente, con mi mamá que estaba destruida obviamente, un hermano menor, fue juntar las cosas de mi papá en una bolsa. Eh, como para y, y, y lo hacía de una manera alegre, no lo hacía ni llorando, ni, ni, ni triste, ni nada, y tenía para cada cosa una anécdota, ¿no? Y bueno, es una historia que se cuenta en la familia, bastante cuando sucede algo, de la actitud que yo tomé frente a eso, pero fue algo reparador para mí. Eh, esas historias quedaron en mí para siempre y esos objetos, aunque no están, también fueron asociados a esas cosas que yo fui contando y fui recordando de mi papá vivo y eh, usando esas, esas cosas. Esas cosas fueron a, fueron regaladas, guardadas, no sé, pero la cuestión era sacarlas de la de mi vista para poder seguir adelante. Era imposible seguir adelante viendo aquellos objetos. En el uso cotidiano, el uso cotidiano. Eh, eso producía mucho dolor. Y ese dolor eh, no iba a desaparecer porque las cosas siguieran ahí o porque yo, yo lo llorase todo, toda la vida. Eh, a mí me sirvió esta otra forma. Es una capacidad de desarrollar, ¿sí? como todas las capacidades que uno tiene. Las podés tener dormidas o las podés desarrollar. La resiliencia es lo mismo. Eh, se trabaja mucho con la resiliencia, con los padres que sufren la pérdida de un hijo, para, porque realmente es tan duro y tan doloroso. Que no sé si es muy difícil, a veces trabajamos con ellos y es muy difícil plantear una vida nueva a partir de la muerte de un hijo, una vida distinta, una continuidad de la vida. Y a partir del humor eh, se pueden generar nuevas expectativas a pesar de la ausencia de un hijo. Gracias. Eh, vino a ver quién ingresó recién. Jairo, bienvenido Jairo. <coughs> y Tania tiene la manito levantada, así que adelante Tania. Hola, soy Tania Laco, de, de Salta, Argentina. Bueno, yo creo que a mí lo que más me llama la atención de la resiliencia o donde le pongo foco es en esto de la transformación eh, del dolor para poder salir falecido, para poder llevarme algo de lo que es un hecho, ¿sí? O sea, ante el hecho no me cabe otra que aceptar, ¿y qué hago con eso? Eh, ¿Qué he vivido yo? He vivido la muerte de mi mamá cuando tenía 16 años, una separación, he tenido que mudarme muy chica y perder, o sea, estar lejos de mi familia, de amigos, todo. Y, y yo me llevo eso, la transformación, y esa transformación no se hace por no sentirlo, porque creo que la emoción es la emoción y viene y no la manejamos, sino qué hacemos con esa emoción. Eh, y decir, ¿qué veo? ¿Lo que pierdo o lo que gano? ¿Qué voy a ver? ¿Lo que no puedo cambiar? cambiar o lo que voy a hacer con esto. Cuando murió mi mamá yo tenía como una necesidad, bueno, me acuerdo de mi padre que por ejemplo dijo cuando volvimos a casa, nosotros somos tres mujeres, todas así muy seguiditas, así que teníamos más o menos todas entre 18 y 13 años, y dijo, quiero que la que tenga ganas de llorar llora, la que recuerda algo de mamá lo hable. Eh, la vida sigue, su mamá lo que quiere es que ustedes sigan con su vida lo más normal posible, o sea, sigan invitando a sus amigos, sigan saliendo, sigan estudiando, sigan haciendo lo que venían haciendo hasta ahora. Y, y bueno, e, esa, ese ámbito en el que podíamos hablar, a mí sí me surgía hablar mucho de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá. Entonces en ese momento me vi hablando de todo lo que ella me había dejado, ¿sí? Y a mí el recuerdo de mi mamá es eso, no lo que, uy, lo que me perdí de vivir con ella, uy, lo que lo que podría ser, y no va a ser nunca, sino lo que, el agradecimiento diría yo, ¿sí? Por ejemplo, para mí fue transformar el dolor en agradecimiento. Mi mamá murió cuando yo tenía, eh, no, mi mamá murió cuando ella tenía 43 años y yo el año pasado cumplí 43 años, y para mí ese fue como un momento de decir, bueno, a ver, a ver, ¿qué hago ahora? ¿No? Y decir, pensar en, uy, lo que perdió mi mamá, mi edad, no sé, me siento joven, con mucha vida, con ganas de hacer cosas, y no, me nace gratitud, gratitud de estar viva. Y eso creo que lo hace la resiliencia. Tavo levantó la manito. Adelante, Tavo amigo. Eh, seguía Pato, ¿no? Sí, seguía Pato. Sí, seguía Pato. Seguía su, Pato. ¡Ah, tienes razón! <risa> <risa> ya te iba a regañar, Marco. <risa> <risa> Dale, Pato. No, Después, lo, lo complementaron mucho las chicas. Saludos, chicas, mucho gusto. Eh, lo que yo le quería comentar a Nilda era eh, lo hemos hablado, bueno, mi caso lo he hablado de la manera en la cual las demás personas ven a una persona resiliente. Sin embargo, eh, el, como lo veo una persona resiliente, eh, sí, sí, sí da esos tiempos, sí da esas, esas. Eh, o al menos yo sí tengo la paciencia de ver a, mi, a mis demás familias cómo pasaban el duelo conmigo cuando recién me separé, o hoy en día cómo mis hermanos están viendo la enfermedad de mi padre. Eh, sí tengo esa tolerancia y esa paciencia de verlo. Y hay algunas personas resilientes que no lo tienen, que dicen, bueno, es que yo no sé por qué está llorando si, si, si, si no pasa nada, si no, si no debe de... De, de ser tan tanto dolor porque es que son tan exagerados porque están llorando es es cierto que algunas personas reciben así eh, por eso somos menos menos eh, menos nos entienden verdad porque ve que, que nosotros no tenemos ese sentimiento de dolor tan aflorado sin embargo es que no lo sientas es que lo sientes pero en tu soledad lo sientes en, en... Se, congeló la, se les congeló la idea. Se ha congelado la idea. Se les congeló la idea, espera, ahí. A ver, esperemos que se des... Que se des ¿Cómo se dice? Se con... En el nombre de la persona que ya no... Pat. Y vas a llorar y... Pat, repetí, repetí el último... Los últimos 30 segundos, repetilos. Repite desde de hola, soy Pat. ¿Sí o no? Hola, bienvenidos a Café Consciente, ahí hacia adelante. Ah, ah qué no. no, no, menciono que, que cuando estamos en la soledad, cuando estamos ahora sí compartiendo el tiempo que invertíamos en la persona o en el lugar de que, nos, que tenemos ahora con, con, con la ausencia, es ahí donde se nos viene el llorar, es ahí donde se nos viene el, el entender que las situaciones valía la pena en su momento pero hoy ya no está y a partir de ahora es planear y planear qué el futuro y actuar rápido porque las cosas vienen detrás atrás viene un lobo antes como dicen ustedes viene una perra atrás queriéndonos alcanzar decía Jairo y no debemos de dejarla que nos de, que nos que nos alcance la vida continúa pero las personas que sí lloran que sí están a flor de piel con el sentimiento eh, eh, nosotros como resilientes sí debemos de tener esa paciencia de decir, ok, eh, duele eh, te, te entendemos estamos contigo pero imagínense solamente un, un, un concepto así eh, tú tienes la pérdida de un padre y viene un tío que casi no veía a tu padre y viene contigo y se pone a llorar y tienes que tú estar a, ayudando al tío que pase su duelo cuando tú, tu duelo es mayor ¿Sí me explico? Es ahí donde las personas resilientes tenemos que tener ese equilibrio entre las personas que no lo son. Miguel encontró cómo levantar la mano. Eh, ¿Sí? Después decime dónde estaba, por favor, así me voy acordando de las diferentes plataformas para ayudar a las diferentes personas. Avísame si estaba en sí. chat o si estaba en participantes. Eh, Tavo, todo ¿Sí? tuyo. Bien, saludar a todos. Eh, antes que nada, bueno, antes que todo, mejor, para los que no me conocen, Gustavo Velázquez, me encuentra como Gustavo Velázquez, bueno, para las personas que están conectadas por Paradigma Radio, un saludo también. Eh, ya hemos hablado de un tema sobre el duelo de la muerte, que al final, yo siempre he considerado que la muerte es un, es un proceso, o sea, va a llegar, siempre, a nosotros, a un familiar y siempre, como vivo a cada uno, va a ser un proceso independiente, pero voy a irme a otro lado donde Marcos lo tocaba y es al tema de la parte laboral, porque la resiliencia también se ve ahí. Y en, alguna vez daba, hace un año precisamente, daba una charla a una red multinivel, a una red de mercadeo, y a lo que más les afectaba era que les dijera no. Y eso nos pasa a nosotros cuando vamos a cerrar un negocio o vamos eh, a hacer algo y nos están diciendo no. Y, no, y cuando una y no, mujer una... nos dice que no. O cuando una mujer nos dice que no... Ah. <risa> Entonces, oh, joder, ¿cómo hacemos? <risa> sí. Es más, es que hasta hasta en la juventud, no sé, a mí me pasó, voy a contar aquí una historia personal, a mí me pasó cuando yo tenía unos 17-17 años, que no es hace mucho, no, no se hagan idea, 17-17 años, <risa> Tony se ríe, espera, 17-17 años, y uno iba a sacar a bailar a, a, a la niña y le decía no. Uno tenía dos opciones, o no volver a sacarla, o intentar con otra persona, ¿no? Desde ahí ya uno vivía en residencia. ¿no? Y la mujer era el otro porque, no crean, o sea, la mujer podía decir no, pero si no la sacaba matrimonio. ese hombre que ella quería que la sacara, era matrimonio. otro tema de... <risa> sí. Entonces, era otro tema, o sea, y todo esto... Eh, lo que es a, a lo que hoy es que en diferentes aspectos de nuestras vidas lo hemos vivido y tal vez yo creo que todas las personas lo han vivido lo que pasa es que claro si nos centramos tal vez en el duelo de una muerte dirán no es que solo un porcentaje lo ha vivido por... sí yo solo viví el de afortunadamente por ahora solo viví el de, el de mi abuelita y no porque me da alegría que se hayan muerto ellos no sino porque tengo mis padres todavía los puedo disfrutar ¿Sí? y tal vez seguro que cuando se vaya me va a doler mucho, no sé cómo voy a reaccionar, yo puedo decir ahora no, voy a ser mal fuerte, eh, pero seguro ese día voy a llorar como Magdalena, entonces no, no, no lo sé. Pero ese tema de tal vez de vivirlo desde la niñez también, cuando le digan no, no, no, ¿sí? es tanto eh, el tema de yo seguir adelante a pesar de los no, o sencillamente frustrarme, que por eso también viene el tema de las frustraciones de niño. No es que yo quería ser policía, pero cuando grande no pudo ser policía. Bueno, pues la resiliencia no solo es en el momento, sino, pues yo tenía algo de niño, ¿y qué pasó con eso? ¿Por qué no lo pude hacer? Y esa, esa frustración, yo puedo dejarla como una frustración, o superarla de alguna manera, algo que decía Patia ahorita. Era, es de hacer. La resiliencia parte de esa condición. Y yo hacer, principio de excelencia, más y mejor. Y en ese principio de excelencia de más y mejores que yo puedo superar, sinceramente me atrevo a decir cualquier cosa, pero para eso debo prepararme. Por ejemplo, yo les cuento, cuando a mí me dicen algo de un negocio porque debo decir que no estoy preparado y me, me dicen no, lógicamente, mi forma de asumir eso es leyendo o escuchando música. Entonces yo a veces cojo, cojo la negra, que la negra es mi guitarra, entonces empiezo ahí a, a pasar eso o a leer y a prepararme más y ya, ya sé que la próxima semana voy a estar más preparado. tal vez con ese cliente no, pero con otro sí, Sí, ya sé que voy a estar más preparado y estoy sobrepasando eso. Marcos lo, lo preguntaba ahora, bueno, y cuando te despiden del trabajo, ¿qué? Yo tuve la oportunidad que me despiden una vez del trabajo, yo salí con mucha piedra ese día, con mucha, muchísima piedra, pero el otro día yo amanecí y dije, bueno, tengo dos opciones, o sigo con la piedra, con este mal genio, o me pongo a hacer algo de verdad. Sí. Y así fuera a empezar desde abajo, tocaba hacer algo, porque esa es la esencia, es hacer, hacer algo. Eso era. Um, hola, vino la licenciada Martínez, que no me acuerdo el nombre. Eh, Francis, ahí está, te leí los labios porque estás sin el micrófono. Y Miguel, que levantó su manito, así que adelante Miguel, bienvenido, gracias por estar nuevamente por aquí. Dale, nomás. más. Ahí estamos. Saludos, buenas noches a todos. ¿Cómo está esa energía? Los veo muy. No, la energía está bien, está todo, están todos concentrados, qué diferente. Necesitan café, necesitan té verde. <risa> o como la lengua ahí, maca. De... Maca peruana. ¿Mm? Bueno, eh, eh, no creo haber estado desde el inicio, pero tomando la idea y lo que este está hablando sobre la resiliencia eh, es aplicable en, en muchas cosas casi siempre todo lo negativo o aquello que viene como una prueba o, o algo que nos enfrenta con nosotros mismos hablando de la muerte este eh, se ha muerto se ha muerto un par de tíos se ha muerto mi papá se ha muerto recientemente mi abuelita hace como una semana y hablando de mi experiencia, he podido superarlo demasiado rápido. A veces me sorprendo por qué lo supero tan rápido y he llegado a una simple conclusión. No todos tienen que estar en, en mi posición ni, ni tampoco clamo a que la tengan porque cada quien, uno de ustedes decía hay, hay que permitir el proceso. Cada quien tiene un proceso. Pero... Eh, he aprendido de que es eso de llorar y lamentar y, y, y, y, y pasársela llorando, llorando, llorando después de que alguien muere, en mi interpretación es sinónimo de, de no haber disfrutado y vivido con esa persona. Me he dado cuenta que entre más, más uno vivió el momento, como dice Brandon Butcher, famosísimo por eso, vivir el momento. Me he dado cuenta que con las personas que menos viví la vida, después de muertos, lo he lamentado a veces hasta por años. Pero con quienes más viví conscientemente, el día que se murieron es como que se fueron a un viaje. Llegó la hora y ocurrió. Y eso me pasó con mi papá, porque con mi papá creo que tuve como tres etapas. Tuve una etapa de un alejamiento horrible y terrible. Tanto que esa fue una de las razones que yo me fui de mi casa, por problemas personales. Y lo cuento sin vergüenza, porque tengo más orgullo con lo que voy a terminar mi historia. Pensando yo de que eh, hacía lo correcto, pues me fui. Y yo creo que entraba en la categoría de rebelde, de, de desobediente, de, de lo que sea, pero nada positivo, porque me fui totalmente molesto de la casa. Más tarde, medito y reflexiono y digo, creo que es hora de, de, de, de pedir perdón y recuperar lo que pueda en vida, porque un día se me va mi padre. Y tuve esa oportunidad desde el 2005. Mi papá murió hace como dos años. Y de allá para acá me decidí vivir con mi papá. Y platicamos, reímos, nos disculpamos, jugamos, y hicimos de todo. Que el día que él murió, no lloré. Simplemente di gracias porque existió. Así de simple, di gracias. Y hasta ahora agradezco y recuerdo lo bueno y también recuerdo lo malo. Cuando recuerdo lo bueno, pues me motivo, me inspira demasiado. Cuando recuerdo lo malo, lo, lo analizo, pero para sacarle lecciones y poder compartirlas con otros para que no repitan algunas cosas que tal vez yo hice o mi papá hizo. Conclusión Marcos, lo que quiero decir es de que eh, casi muchas personas el llorar o el lamentar o el no poder superarlo de una manera más rápida eh, es como una manera de que su conciencia no está en paz de que cu cuando lo tuvieron en vida, abuela, primo, padre, no vivieron el momento, no lo disfrutaron. Y disfrutar incluye los malos momentos. Eso. Así que, eh, concluyo esta parte diciendo de que tiene mucho que ver la educación psicológica. Y como lo dice Anthony Robbins, me imagino que muchos lo han oído, han leído sus libros, eh, lo aprendí de él hace como 10 años, de que muchas de estas cosas es simple, es al final, la manera en que interpretamos las cosas. Ni siquiera es lo que pasa alrededor. Porque mira, qué interesante. Yo he experimentado en mi familia y en la gente, hay gente que se le muere un familiar, y ellos también se quieren matar. ¿Verdad? Y hay otros que se le muere un familiar, y están felices, hasta celebran, hasta brincan de alegría, y la pregunta es simple, los dos se les murió alguien, ¿por qué actuaron y reaccionaron diferente? Vos sabés que a mí me pasó algo que, que conecta con todo lo que dijeron ustedes recién y lo que dice Miguel. Cuando, cuando papá muere, yo tenía un poco de tristeza y un poco de alegría. Y me, sen, me empecé a sentir de, de alguna forma culpable. Si hay algo que a mí me ayudó muchísimo fue usar Hoponopono y un curso de milagros. Meditar es una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros. Y a través de la meditación podía sentir lo que me pasaba todo el tiempo y podía ver qué hacía con eso, ¿no? no era que me sorprendía una ira o una tristeza o lo que fuera. Aunque sí me sorprendió en algún momento, pero no tanto. Y me pasó eso. Por un lado estaba triste y por el otro estaba como, como feliz como con ganas de sonreír y yo digo estoy enfermo estoy loco qué me pasa me, no no no no no entendía no entendía es como que yo mismo me autocondenaba después porque digo no puede ser que esté contento que se me murió mi viejo estoy loco y yo creo que, que se trata de lo que dijo Pat Miguel ¿no? el hecho de, de entender que pasó que ya pasó no no lloraría no me pondría feliz si se me muere un hijo de tres años por ejemplo ahí no aplica pero sí aplica en, el, en estos casos donde vos dijiste, bueno, vivió, loco, vivió hasta los hasta los 65, gracias a Dios hizo lo mejor que pudo, estuvo bien, mal, pero estuvo. Y bueno, eh, y por lo menos, y ya no sufre, ¿no? Eso es otra cosa que, que a mí me puso bien, ¿no? Que ya no sufre, porque estaba en coma y era una... Hablando en, en francés, era una caga, cagate. Era una caga verlo mal así, porque si pues, no puedo hacer nada, ¿viste? Es, es un bajón, pero bueno. Eh, Tania, todo tuyo No, eh, Rescataba lo que dijo Otavo, que me encantó, ¿no? De ver eso, digo, que cuando la vida te dice que no, es eso, ¿no? Cuando la vida te dice que no, no vas a tener este ser querido, no vas a tener esta relación, no vas a tener este trabajo, lo que nosotros queremos y la vida nos dice que no, y... Y bueno, como hablaban del hacer, a mí me gusta más, será por mi, mi línea ontológica, <ríe> lo del ser, ¿no? Como que en ese momento la vida te está preguntando: ¿quién querés ser? A ver, ante esto, ¿quién querés ser? ¿Querés ser víctima de lo que te pasa o sos libre de elegir? Y esa libertad pasa también por esa libertad de aceptación: esto es un hecho, de esto no puedo cambiar pero a partir de ahora soy responsable de lo que elijo hacer con mi vida, y de ahí vienen las acciones que decían, ¿no? Pero es como, cuando la vida te dice que no, ¿quién elegí ser? ¿Quién elegí ser? Y, y bueno, con Miguel lo que decía recién es, bueno, no puedo cambiar el hecho, pero puedo cambiar la percepción, como lo dice un curso en milagros también, o sea, ahí está mi poder, ahí está mi libertad. Esa es la libertad auténtica que tenemos, no de elegir, ay, no yo quiero que viva, no yo quiero este trabajo. Esa no es la libertad auténtica. La libertad que tenemos es esa de la, poder de ese ser. es un engaño ¿Qué de voy a hacer? Claro. O sea, ante esta situación que no cambio, o sea, ¿quién elijo ser y qué voy a hacer a partir de ahora? Y esa libertad que nosotros no la conocemos, que es la libertad de aceptación. Y ahí también, tenés, ahí también tenés la malinterpretación interpretación de Dios y de las religiones que nos hacen pensar que, oh Dios, ¿por qué no me lo dejas? Chivo, mirá, si se te muere a los 90, vas a seguir diciendo lo mismo, oh Dios, ¿por qué no me lo dejas? si se te muere a los 100, vas a decir, oh Dios, ¿por qué no me lo dejas? ¿Por qué no me lo dejas un ratito más, un año más, seis meses más? Es, es la mala interpretación. En realidad, eso, eso es ego, eso no es Dios y no es. No es, no es, no es sí, es religión, no es, no es espiritualidad, es ego. Y, y en realidad vos lo que tenés que decidir es qué hacer con las cartas que te tocaron. Con las cartas que te tocaron. Una habilidad que tiene el resiliente, para usted señora y señor que lo están mirando por YouTube, es conocer sus fortalezas, conocer sus habilidades, conocer sus limitaciones, identificarlas y ver qué hacer con ellas, ¿sí? Y otra habilidad es... Um, Formar relaciones fuertes con personas en las que te pueda apoyar. Por lo tanto, atención acá que esta me toca a mí, perdón por, la, perdón por la moto esa, esta me toca a mí aprender a dejar de ayudarse, ¿sí? A mí me costaba un montón dejar de ayudarme, estoy aprendiendo todavía. Todavía digo, ¿me podés ayudar en esto? ¡Ah! Y por adentro sale el llanero solitario y dice, no, yo puedo todo solo. Y, y no, y hay que aprender a dejar de ayudarse. Y bueno, con esto también aprendí un poquito de eso, muy lindo, por cierto, porque... Te, te das cuenta de un montón de cosas, de que la vulnerabilidad te conecta con las personas y que hay personas que se sienten bien ayudando. Entonces vos te sentís bien por dejarte ayudar. Es una, es una cosa hermosa de la naturaleza que a veces que no nos fijamos. Eh, estaba, ¿quién levantó la mano? Gustavo. Gustavo, adelante. Bueno, antes, Tania, de verdad, te, voy a tomarte ese tema del ser porque estamos totalmente de acuerdo. No es tanto... Es decir, es ser, hacer y tener. Yo soy esas personas. Entonces, totalmente de acuerdo es qué quiere ser en ese momento. O tal vez alguna vez decía hace como tres semanas también en un café consciente, si no sabes qué quieres ser, entonces define qué, qué no quieres ser. Entonces de pronto te queda por alguna de las dos, pero el ser. Listo, tomaba la, la, interpretación, la, la vocería para saludar a las personas que están en, por Paradigma Radio por Facebook Live. Eh, bueno, Francis, que ya ingresó, Wilton, un abrazo enorme, él dice, aceptación, yo perdí a un hermano hace años, fue una eh, tragedia que creí no poder superar, sin embargo, al pasar del tiempo, la vida continuó y ya no se podía hacer nada para cambiar ese episodio. Lo único que quedó fue la aceptación, allí pude partir hacia la salida de ese abismo de dolor y frustración. El mismo Wilton dice, la mejor resiliencia es hacer el duelo e ir trabajando en la aceptación de lo que no podemos cambiar. Y finalmente, duele es padecer un sufrimiento desde cualquier pérdida. Una relación es natural, hacer parte de la vida y de nuestro proceso de vida, a propósito de lo que conversábamos, que la vida nos dice que no muchas veces y, bueno, ¿qué vamos a hacer ante ese momento? Entonces, un saludo para las personas que están conectadas. Un saludo a Wilton. Ahí quería tocar ese tema. Miguel. Y este, um, pasando a otro punto o puntos, muchos eh, les es difícil superar una pérdida de trabajo, una pareja, un esposo, esposa, o simplemente perdieron algo. Y algo que veo, Marcos, es de que lamentablemente nuestra sociedad nos ha educado de cierta forma, hemos llegado a creer que un no es malo si están de acuerdo conmigo en eso solo soy yo el que y nota lo que dije Marcos la sociedad, la cultura yo a veces eh, le llamo la educación convencional porque si entramos a ese punto es, es delicada la forma en que nos enseñan a pensar entonces lo que quiero decir es de que el no el, el, el que nos vaya mal es parte, es como lo blanco y negro es como lo bueno y malo todo es necesario, ¿va? es lo que trae un balance. Y, por ejemplo, decías algo, eh, hoy es lunes, en realidad, tenía casi nada de actividades, y tenía la opción de hacer otra cosa, o varias cosas que estar aquí, te escribí y no, Marquito estaba muy ocupado, y se me había ido la hora, entonces digo, pues voy a entrar, voy a... hice mi esfuerzo de entrar por una simple razón, porque sabía que al venir aquí, iba a recibir más de seguro que iba a, a, a continuar mis hermanas con una actitud diferente con información diferente y, y reunirme con ustedes y escucharlo me hace diferente pero igual tuve la oportunidad de elegir lo contrario entonces en la vida cuando te dicen no cuando pierdes un trabajo cuando tienes un problema recuerdo una vez eh, apenas empezaba el concepto de, de la motivación y entonces estaba leyendo un buen libro y el libro simplemente decía, todo lo que venga a tu vida, tienes dos opciones, la recibes con alegría o empiezas a matir. Y terminando de leer el libro, salía afuera, no sé si, no sé el nombre específico de esa, es, es, es una cosa que se utiliza para recoger hojas. Eh, y sí tienen Así, la idea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imagínense un asadón. Bueno, una de esas cosas allá me voy por accidente parando en la parte que hizo que el palo, el manco ese, viniera y me pegó exactamente aquí. Pero fue un golpe horrible. Y en el momento, en la información que había recibido, me, me agarró y me dice, tienes dos opciones, ¿maldices o agradeces? Y en ese instante yo dije, pues elijo agradecer. Simplemente. Agradecí el momento y e hice una pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Y saben lo que aprendí? Que tenía que ser más cuidadoso. Simple. Que tenía que ser más cuidadoso. Entonces, eh, Marcos, yo creo, y, y qué bueno, felicito quien haya salido con este tema, tenemos que ayudar a nuestra gente, al ser humano, a ser más consciente que el no... El que te despidan de un trabajo, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen la historia, Marcos, no sé si estoy abusando del tiempo, pero me cortas así como hace un ratito. Y ahora ahora te cierro te cierro la cámara, no hay problema. Bueno, concluyo con esto era, estaba leyendo, no sé si saben la historia de Home Depot. Nadie levantó la mano, así que cuando levanten la mano... Hey, no la levanten, ¿eh? ¿Ustedes han estudiado, leído la historia de Home Depot? Home Depot, una, una empresa multinacional, poderosa. La conozco, sí. Sí, Vale. Esta persona, fueron dos, fueron despedidos de otra empresa, literalmente corridos, pateados para afuera. Y ellos cuentan, tenían igual dos opciones, ponerse a mendigar y a llorar y a gritar, o dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos esto y mejor todavía? Y decidieron empezar algo mejor de donde venían. Y hoy día la empresa de la que ellos venían está quebrando y Home Depot, wow, es una potencia. En Estados Unidos es grandísima. Hay en otros países, pero ahí ahí veo yo que la mentalidad, la educación, la psicología detrás de estas personas es la que muy pocos tenemos. O está la otra, hay otra historia de un judío eh, en Alemania que estaba metido en tanta gente muerte y el tipo se quería morir y cuando de verdad se estaba muriendo eh, le Empezaron a echar un montón de muertos encima y de repente dentro de él empezó a surgir una pregunta. Oye, ¿de verdad te quieres morir? Y él mismo se contestó y dice, no, no, yo no me quiero morir. Y una vez que se contesta, no solamente no muere, sino que gracias a que se quería morir y después de que le echaron tantos muertos encima, el tipo pudo escapar y hasta hoy sigue vivo. Oye, es un viejito, es seguro. No me acuerdo el nombre. ¿Quién fue ese que hizo eso? Yo lo leí en, la, en, en uno de los libros de Anthony Robinson. ¿no? Sí, sí, sí, creo que yo también. No me acuerdo, que, que empezó a preguntarse, eh, no me quiero quedar acá, ¿cómo puedo hacer para salir? ¿Cómo puedo hacer para salir? ¿Cómo puedo hacer para salir? Y empezó a buscar, a buscar, a buscar, hasta que dijo, bueno, claro, voy de, me, tiro, me tiro entre los muertos. De tanto que se preguntó, encontró la vida, encontró la libertad. Entonces, yo quiero decir esto, Marcos, y, y, y felicito, te felicito a ti, felicito a todos los que están en lo mismo continuemos ayudando a nuestra gente. La verdad es que nosotros, los que estamos aquí, somos promotores de libertad. Y si nos metemos esto a la mente, no va a haber no que valga, no va a haber obstáculo que valga, no va a haber montaña que valga, no va a haber ningún obstáculo, porque tenemos una misión, tenemos un enfoque. Pero se vuelve más poderoso cuando ayudamos a nuestra gente a entenderlo, porque hay mucha gente que está sufriendo simplemente porque no sabe pensar. Gracias Marcos. Gracias Miguel. ¿O le sigo? Eh, sí, tenemos dos horas más para que hable Miguel, así que vamos. <risa> eh, voy a <risa> repasar un poquito lo que tenemos hasta ahora. Resiliencia, resiliencia no es sobreponerse, es no es solo sobreponerse sanamente, sino también salir fortalecido de, de una situación. Nos pueden tratar de insensibles, fríos o desinteresados, porque las personas piensan que la única forma de atravesar un momento doloroso es golpeándose la cabeza con la pared. Eso es más que nada cultural, ¿no? Identifica cuál es tu papel para mejorar la situación y ten en cuenta que ese papel, como bien dijo Nilda, puede intercambiar en los días o incluso dentro de un mismo día yo puedo tener un diferente rol que aporta a la situación, como dijo Pat. No podemos esperar que los demás respondan igual que uno, cada uno tiene un proceso diferente emocional así que si hay otro que llora, mucho, que llora mucho, que llora poco uno necesitará hablar, el otro necesitará callarse otro necesitará sacar las cosas de la persona muerta el otro necesitará eh, pintarlas, el otro necesitará salir a bailar lo que fuere eh, aceptar que el otro es otro y que su forma de procesarlo es tan legítima como la tuya no te enfrentes con las, con las personas que están pasando momentos así eh, reconocer nuestras habilidades y recursos, reconocer en qué soy bueno, en qué no soy bueno, meditar, fundamental, si no aprendiste, empezar ahora, meditar, porque meditar te, da la, la, la, te hace un monitoreo sano de cómo te estás sintiendo y podés eh, y entender qué, qué está pasando, ¿no? qué está pasando en la Matrix. Eh, valorar y disfrutar tus relaciones hoy te va a ayudar a sufrir menos el día que las personas se vayan, Sí, por supuesto, a veces no aplica sí, si la persona que muere, por ejemplo, es muy chica, o, o si estamos hablando de un duelo en un trabajo, no aplica, pero en otras sí aplica. La libertad, como dijo bien Tania, no es elegir lo que queremos que pase en nuestra vida, sino que, que, quién queremos ser ante esa situación, ¿no? cómo queremos atravesarla. Como el otro día fui a un TED hace muy poquito, el TEDx Río de la Plata, uno de los más grandes, es más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo, y un conferenciante dijo algo que me quedó resonando. ¿Yo a qué vine? ¿A qué viniste acá? ¿A qué, a qué, ¿Para qué estás? ¿A qué viniste? ¿Cuál es tu llamado? Entonces, si identificás a qué viniste, te vas a dar cuenta de lo que importa. Y si te das cuenta de lo que importa, vas a tomar mejores decisiones. Y lo último que agrego para dejar de vuelta un poquito más libre la, la bola, a ver quién la agarra, es en situaciones así necesitas tomar decisiones. ¿Sí? Es como cuando estás en una guerra, en un combate o a punto de chocar con el auto. Izquierda o derecha siempre va a ser mejor que quedarte en el medio. Necesitas tomar decisiones, necesitas hacerte cargo de las decisiones, te puede salir bien o mal, pero no tomar decisiones y paralizarte no es una buena recomendación. Listo, perdón por los ruidos, estoy en una calle muy transitada y tengo las ventanas abiertas porque hace mucho calor. La próxima voy a estar en bikini, porque con el calor que hace... ¿Quién sigue? Eh, dale, adelante. Ok. Eh, Vayan levantando la manito, así yo, los ponemos en orden. Yo les quiero dar una recomendación. Cuando, cuando nosotros desarrollamos esta, este poder de decisión, nos ayuda mucho con lo que es la resiliencia, porque somos capaces de, de mentalmente a pasar por, por varias, varias realidades hasta llegar a la creatividad y el cómo, cómo poder aportar en, en cualquier situación, ¿verdad? Dice que los seis sombreros de la actitud de Edward de Bon. Edward de Bond menciona que hace a seis sombreros, seis colores diferentes, que simulan las diferentes formas de la, de ver la realidad que en el primero solamente son hechos y cifras, eh, que es el blanco, el rojo son las emociones y opiniones, el negro son la, el objetivo negativo, el amarillo es el objetivo positivo, el verde es la creatividad y el azul era el normativo. Eh, él mencionaba que la mayoría de las personas... Decime, oyente, decime que tenés eso escrito. Sí, sí. Oh, ah, pensé que te lo acordabas. No, no, me, me, no, no, lo tengo recordado. No, ah, ¿lo tenés, ¿en serio lo tenés ahí? Sí, sí. <risa> es uno de mis cursos, por eso ya lo tengo memorizado. ¿Vos sabés que ese, este, libro, ese libro no lo terminé porque me aburrió mucho? A mí me fascinó porque de alguna manera la mayoría de las personas se quedan en lo que es el rojo y el negro y por ello no tra no dejan pasar el proceso de toma de decisiones y con ello no encuentran una creatividad, porque solamente recuerdan el qué mal les está yendo a ellos, lo peor que puede pasar y ahí se pueden quedar días, semanas, ah, meses, años, décadas y a veces hasta la vida entera llorando por algo que sucedió muchísimo tiempo atrás. este Esta dinámica del proceso de toma de decisiones es una dinámica que tuvo cuando ya la dominas te tarda cinco minutos y ya, en esos cinco minutos tú ya tienes lo que vas a hacer, tu paso adelante para actuar rápido, porque ante cualquier adversidad, el que tú te quedes en esos dos sombreros, que es las em, emociones y opiniones, o que es el negativo, eh, te va a hacer sufrir. Y ya estás sufriendo por el suceso que está sucediendo, más agregarle, el dolor de lo que opinan las personas, o agregarle el cómo te sientes, o agregarle qué es lo peor que te pudo haber pasado eh, sin sin avanzar. Imagínate cómo, te, cómo, cómo estás tú por dentro. En el momento en el cual tú decides aportar en, eh, y aprender con eso del toma de decisiones, tu vida cambia porque empiezas a ver las cosas de diferentes realidades. Y eso te ayuda a bajar un poquito más, a bajar un poquito el egocentrismo y recordar que también hay varias personas mm -hmm. involucradas y que también esas personas involucradas les duele lo que está sucediendo. Fíjate que cuando dijiste ego, hice así. <risa> sí, el ego. A ver, Tavo, a ver los músculos, Tavo. A ver, así, así. Mira, Miguel. ¡Oh! El ego. Tiene sí, que tumbarse rollo. Y encima, <risa> encima soy argentino, así que tenemos doble ego todavía. Triple. Un doble ego. Doble ego. Doble ego. Se <risa> Machos necesito, alfas. Es más, necesito dos cámaras web show, una para mí y una para mi ego. Bueno. <risa> vamos a hacer... <risa> Vamos, vamos redondeando porque la verdad como nosotros sabemos que nos podríamos quedar mucho Pero vamos a hacer videitos de una horita nomás, una hora y un poquito Vamos redondeando, eh, a partir de ahora hasta que terminen de hablar todos Van levantando la mano, van despidiéndose Cuenten rápidamente por favor en 30 segundos a qué se dedican y cuál es su página web Pero que sean 30 segundos, porque si no se hace muy largo Cuentan, mi página web es pensarengrandeLAT.com Coach, escritor, liderazgo, etcétera, cortita, ¿ok? Um, empieza Tania, empiezan a levantar sus manitas o se despiden todos, si no la tenemos a Jessica. Fíjate, Jessica agarró a, a papá, mamá y los está haciendo escuchar el café consciente. Muy bien, aplauso para Jessica, vamos. Muy bien, Jessica. Muy grande. Dijo, ven y mira, mira, este café, dijo. Los hizo. Uy, pobre, les está taladrando la cabeza, pobres. Se sientan acá, un momento ¿no? Se sientan acá, por favor. Le apaga el televisor y les pone el café consciente, ¿viste? Pero bueno. Tania, adelante, todo tuyo. Bueno, nada, me encantó lo que dijo Pat de, de, de la creatividad, ¿no? Que esto también te despierta esa parte creativa. que Lo que te puede, lo bueno que puede sacar de vos, porque decir, hacer de algo que es doloroso, poder transformarlo en alguna fortaleza, hacer algo que, no sé... Que está todo desordenado, que no sabes para dónde vas a seguir, de repente darle un orden a tu vida a partir de eso. Y eso es pura creatividad. Bueno, y lo último que quería decir yo era el tema de ser honestos con uno mismo. Porque tampoco se trata de a partir de ahora decir, bueno, voy a ser reciclente y empiezo a negar todas las emociones y todo lo que me está pasando. No. No entendí nada. ¿Qué piensa eso? <risa> no. No Una coherencia Estoy sintiendo lo que estoy sintiendo Y a partir de esto, ¿qué hago? ¿Sí? No honesto no Bueno, eh, yo hago coaching ontológico Y no tengo página web eh, En este momento Me estoy dedicando más que nada A hacer lo que es la Escuela del Perdón eh, ¿Cómo que no tenés página? ¿Cómo no, que no tenés página? No, no tengo ya la voy a hacer, ya la voy a hacer. Tania Placo, bueno, con doble C en Facebook. Sí, Tania Placo con doble C en Facebook. Bueno, les dejo. Gracias por visitarme. Hermosa, hermosa noche. Gracias por venir al Café Consciente. A compa acordate de compartir el video con el hashtag Café Consciente. Sí, café Tony con amigo Moreno, que al final no habló nada, Tony. Me dijo, voy a al Café Consciente y voy a hablar. No habló, no habló. No sé qué le pasó, Tony. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Mira, aquí lo que yo eh, escuché es por parte y fue una de las cosas que me agradó de que eh, dijo Miguel: y es cierto, ¿venimos a esta vida a disfrutarla o venimos a sufrirla? La, la decisión está dentro de cada uno de nosotros. Y todos, y cada uno de nosotros, momento a momento, venimos tomando decisiones. Dentro de la resiliencia, los resilientes desarrollan o o ven de esta forma la vida eh, tomando habilidades dentro de las cuales yo considero son las más importantes principalmente el que lleguen a ser empáticos es decir, que lleguen a, a, a desarrollar una buena capacidad en sus, para leer las emociones y por lo tanto empiecen a conectar con, con ellas y con las otras personas igualmente saben controlar sus emociones es decir, saben todo acerca de lo que es la adversidad y pueden permitirse manejar este tipo de situaciones o de crisis que se puedan presentar, ya sea por la muerte de un ser querido, por la pérdida de un trabajo o por la terminación de, de un noviazgo, ¿no? Básicamente, eso, ese es el mensaje que yo les, les dejo. Eh, soy de acá en Monterrey, México, y me pueden encontrar en austronimorena.com, somos coach de vida, coach y pues, ahí nos dedicamos a dar conferencias y capacitación en empresas. Pongo a sus órdenes, saludos y bendiciones para todos. Gracias Tony por estar aquí. Acordate. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Acordate podés compartir el video, usar el hashtag Café Consciente para que la gente lo pueda ir encontrando. Eh, Francis. Francis. Ok. Bueno, Adelante. Buenas noches. Yo los saludo desde Guatemala. Yo soy educadora especial, profesora, psicóloga, y me dedico a la educación y a formación de jóvenes, entre otros aspectos. Y entre todo lo que ustedes dicen, estaba completamente de acuerdo, por eso no había opinado, porque estaba pensando lo mismo. Y se me venía a la mente Víctor Frank. Pues él, a pesar de estar en campos de concentración y todo esto, él logró ser libre. Y escoger cómo, cómo superar esta, esta adversidad, esta prueba, y cómo tomarla para crecer él y todavía enseñar a los demás a crecer en base a circunstancias negativas. Que viene como cerrando todo lo que decía, que es cómo agarrar cosas negativas o situaciones de vida y enfocarlas para no decir, me pasó esto, esto es malo. Simplemente decir, con esta situación, ¿qué voy a aprender yo? ¿Cómo voy a crecer? y para qué me va a servir entonces un saludo grande para todos y me despido, gracias gracias Francis eh, Jessica, querés opinar algo o te pasamos, Porque como estás ahí como vos quieras yo también me quiero despedir sí, todos, todos hola, hola, hola dale, Jessy bueno, hola a todos hola a todos Aquí está este, mi novio, chao, chao, chao, chao, mi abuela, chao, chao, para y mi otro abuelo, los, hom los hombres de mi vida, las personas que también me han ayudado a ser resiliente porque he tenido Nosotros. en ellos el apoyo. <risa> y bueno, de cualquier cosa, ya les contaré mi, mi historia también, que es de alguna forma un poco de cada uno. Se supera mucho con el amor también de los amigos, de la familia, ese apoyo incondicional que hace que realmente nos pensemos que no estamos solos y que por algo estamos acá, para seguir adelante y seguir ayudándonos porque entre todos podemos hacer un mundo mejor. Un abrazo inmenso acá desde Perú, cuídense mucho y muchos éxitos para ustedes. Costa en Facebook, Jessica Gandaura. Un abrazo. Jessica con doble S, con j -S -S Landauro, ¿sí? En Facebook la podés encontrar. Miguel Martín, adelante. Bien, despidiéndonos, este, quiero dejarles con este pensamiento, yo creo bastante en la educación selectiva, o sea, aquella que uno mismo escoge, de estar totalmente consciente. Y una vez nosotros la adquiramos, vamos a poder estar preparados para enfrentar cualquier situación, eso no quiere decir que no podamos llorar, de hecho llorar es parte de nuestro sistema, pero sacarle el provecho es lo que muy pocos hacen. Despedidos, un no, eso siempre lo vamos a tener, un golpe, un accidente y una muerte es parte de la vida. El ser humano que no entienda eso, la verdad es que está yendo hacia un rumbo de decepción, tristeza y autodestrucción. Pero también creo, eh, socios, amigos, colegas, yo yo quiero, espero no se molesten con esto, sino reafirmar, más que lo que hacemos, nuestra influencia y nuestras palabras y todo lo que tenemos hacia el público, recuerden, debe llevar ese objetivo de despertar conciencias, masas enteras. Si, si los políticos pueden hacer que tanta gente los siga, ¿por qué no nosotros?, tenemos que levantar más nuestra bandera, nuestras energías, nuestros conocimientos sin ningún miedo para ayudar a pensar en qué, Marcos? En grande. en grande. Ahora, Marcos para mí está un poco limitado, él dice Latinoamérica, yo digo el mundo, yo digo Europa, yo digo Asia, yo digo toda la Tierra. Así que ya somos dos, sigamos despertando esas conciencias, ayudando a la gente a pensar en grande. Soy escritor, autor de más de 10 libros, eh, conferenciante, me pueden encontrar en MiguelMartín.info. Esa es nuestra página oficial, MiguelMartín.info. Paisana Francis Martínez, estoy orgulloso de, de ver primera guatemalteca por acá. Este gusto tenerte aquí con nosotros. Pero yo vivo en Estados Unidos, vivo en Dallas, Texas, y estoy al servicio de ustedes. Si alguno de ustedes quiere hacer alianza conmigo, platiquemos, búsquenos y podemos. Eh, apoyar a Marcos, apoyar todo lo que cada quien tenga para seguir ayudando a nuestra gente, que tengan excelente noche y espero un nuevo amigo hoy, o amiga chao, gracias Miguel eh, Pat faltó yo? Pat, Pat, dale <risa> ya, hola, hola bueno yo también me despido, quiero dejarles tres consejos el primero es que siempre tenemos que mirar hacia el futuro, el segundo es que debemos planear y el tercero, para mí más importante, es el que debemos actuar rápido. Eh, si nosotros trabajamos con estos, tres, con estos tres consejos, la verdad es que cuando menos te des cuenta tú ya serás una persona resiliente también si no lo eres. Y si lo eres, la resiliencia te va a ayudar a dominar cada vez más y más y más las situaciones que están pasando. Eh, soy Patricia Hernández Carrillo, me autodomino como Pat HC Mentora, eh, así me pueden encontrar en Facebook, Pat HC Mentora, eh, y estamos para servirles también, estoy disponible para hacer sinergia, ya como la estamos haciendo con Marco, recuerden que en eh, la medida en la cual apoyemos a que más personas estemos pensando en positivo y sobre todo pensando en grande, la vida será totalmente diferente. Gracias, y bueno, hablando de Pensar en Grande, hoy el, mi grupo de Pensar en Grande en Latinoamérica <ríe> me lo robaron hoy, así que <ríe> ahí tenemos otro, otra cosa para aplicar resiliencia. Pero no hay problema, la persona que, que me lo robó piensa que me robó algo y sin embargo no me puedo haber robado nada, porque todo lo que yo tengo está acá en mi corazón, así que lástima por él. Eh... Vamos a hacer no latino mundial, Marco, ¿no? porque está haciendo <ríe> crecer. No hay ningún problema. Eh, Tavo, dale, todo tuyo. Bueno, bien, despedirme de, de hoy de Café Consciente para todas las personas que estuvieron conectadas por Facebook Live en Paradigma Radio, directamente por la radio online, por Paradigma Radio. Como siempre todos los lunes 7 de la noche, la cita es pensando en grande, a nivel mundial, a nivel universal, siempre desde el ser, como decía decíamos, con Tania. Me encuentra como, yo soy tao.com, hablando del ego, entonces yo, ¿no? Yo soy tao.com. Y la foto sí. así sí, miren, aparezco. Entran a yo soy tao.com y la primera foto dice, este tipo tiene un ego ni él. <risa> Ahí están los blogs, están bueno, algunos videos, eh, me dedico al coaching, eh, soy escritor, soy libretista. Entonces, eh, creando sinergias, este espacio, como siempre se le he dicho a todos, como se lo dije a a Marcos y le dije a Nilda, este espacio de Paradigma Radio precisamente es para crear estos espacios, así que bienvenidos para la persona que, que quiera crear un nuevo espacio en Paradigma Radio, las puertas están abiertas. Los miércoles estamos con perspectiva con, con Nilda, entonces bienvenidos, siete y media de la noche, allí hablando también de otros temas bastante interesantes, y yo propongo el próximo tema, libertad, hoy hablamos mucho de libertad, así que ese es un tema que despierta pasiones. Entonces, me gustaría mucho que, que lo tocáramos. Vamos con Nada, Un abrazo enorme, un abrazo muy fuerte desde Colombia. Y nos estamos siguiendo desde las redes sociales. Y seguimos en contacto porque el mundo es chiquito, afortunadamente, con la tecnología. Y a nosotros nos quedó mucho más pequeño. Gracias, Tavo. Eh, y tenemos la última, Nilda. Adelante, Nilda. Eh, bueno, muchas gracias, gracias por a, haberme permitido estar de nuevo acá Bájale, en este espacio. Eh, ¿La cámara? Sí, un poquito. Eso. Mostrar sí, la ropa. No, mostra no todo lo roja. demás se puede ver, no, no, no, es un tema de imagen. <risa> <risa> <risa> para que tenés ahí. Es intencional. <risa> Él está desesperado por dañar mi imagen pública, pero no se lo voy a permitir. <risa> eh, bueno, pues encantada de estar aquí. Yo creo que del grupo. Uh, soy la persona más joven en este tema, me encanta ser joven en algunas cosas y quiero creer que en este tema, eh, pero me siento en, en cierta forma identificada, eh, hay cosas que todavía me, me producen un poquito de choque y creo que eso le va a pasar a mucha gente que va a ver este programa, ¿no? Porque no es un tema tan fácil de digerir. Eh, lo que sí es importante y el mensaje que yo quiero decirle a todo el mundo es que para que todas estas cosas sean posibles, eh, Paz decía que se desarrolla como se desarrollan muchas competencias y yo soy de las que cree que para que las competencias puedan desarrollarse hay un paso fundamental que es conocerse a sí mismo entonces lo primero es entender cómo eres cómo reaccionas cómo actúas en determinados momentos y desde allí entender quién es ser parte tuya pues crear esta resiliencia como parte tuya y por supuesto eh, yo creería que si hay un tema que está bien vinculado a todo lo que han dicho hoy, es el tema de inteligencia emocional, lo tocamos la semana pasada en eh, nuestro programa a través de Paradigma Radio, vamos a seguir hablando del tema eh, este miércoles, y la verdad creo que hace parte de conocerte y conocer las emociones, y no, esto no creo que sea muy viable para mucha gente. Así que si esto te, te quedó así medio en shock, yo creo que lo importante es que ojalá haya sido así, porque eso te va a permitir comenzar a, revisar qué tanto de esto puede o no ser parte de tu vida. Gracias, Marco, por permitirme estar de nuevo en tu espacio, Nilda Urdaneta en las redes sociales, ahí estamos en varios espacios, y voy a estar dichosa y feliz de poder compartir con, con ustedes y con todos los que nos escuchan a través de Paradigma Radio, a quien desde ya les mando un abrazo y un cariño muy, muy grande. Bueno, y yo para cerrar, te aviso que el... Programa de Nilda por Paradigma Radio es 7 y media de Colombia, por lo tanto 9 y media de Argentina. Y si no, saca la cuenta, busca un conversor de hora, de horario, conversor horario en Google y lo vas a encontrar. Le mando saludo a todos los oyentes de Paradigma Radio, como dije. Mi página es yo soy fantástico y me amo.com. Y ah, no, esa no. No, pensar en grande. <ríe> Mi página es Pensar en Grande Lat. Com, l com, Y te dejo esta recomendación. Número uno, seguinos a todos nosotros, porque todos nosotros estamos exportando cosas valiosas en Facebook, en las redes, en los blogs. Así que seguilo, seguilo. Seguilo a Tania, a Tony, a Tavo, a Miguel, a Francis, a Pat, a Jessica, a Anilda, a Jairo, que entró y se, tuvo, y se cayó. A todos, ¿sí? Seguinos. Y te dejo la última recomendación con respecto a todo esto que hablamos. Si te interesa el tema de eh, resiliencia, mira este video más de una vez, porque una vez no queda. Miralo de vuelta, escuchalo, grabalo, bajá el audio, grabalo en tu celular y escuchalo. Y acordate de pensar qué es importante para vos. Acordate de pensar que las situaciones no tienen un significado de por sí. Que las cosas que suceden en el mundo no tienen un significado, que el significado se los damos nosotros. Entonces, fíjate qué significado estás imprimiendo en esa situación que te lastima. Y fíjate qué es importante, qué es, Generalmente va a haber algo que importa y algo que no importa. Fíjate que de no estar atrapado en esa hipnosis, de actuar de formas automáticas y muchas veces destructivas. Eso es lo último que tengo para compartirte, aparte de todo lo valioso que hemos compartido hoy gracias a todos los que han estado aquí presentes, la verdad que fue un tema muy interesante, me parece que tendremos que hacer el volumen 2 porque se nota que nos quedamos con, con un par de cositas ahí, nos quedamos con un par de cositas, se nota, se nota cuando estamos hablando, Miguel necesitaba más o menos 2, 3 horas más, Miguel, ¿no? Más o menos, 2, 3 horas más con Miguel estamos. Y, y bueno, gracias a todos, Tavo, genial tu peinado, genial tu peinado. Muy lindos todos Nos vemos okay. a, la, a la familia de Jessica Que está por ahí Marcos, la foto Y vamos a hacer la, la foto, la foto grupal, ¿no? Ahí está A la una, a las dos Y a las tres Esa, foto grupal Foto grupal Resiliencia Cada okay. vez, me hace, más, cada vez me hace más rápido Viste, se pasa, ¿no? estos Estos temas que están buenos se pasan, pero vamos a hacer eh, la semana que viene, creo que, a ver si tengo tema ya, o si no, hacemos libertad. Sí, la semana que viene tengo, tenemos miedo, vamos a hablar del miedo, y la otra, como bien propuso eh, el amigo Tavo, vamos a estar hablando de libertad. Así que quédate, quédate atento, prepara tu cafecito, activen el micrófono y digan. Chau, chau, chau. Bye. Chau, oh. chau, chau, chau. Adiós, chao.